Un programa de regiones para la región, una visión de desarrollo de nuestro país y un recorrido por nuestra identidad cultural. Huellas Colombianas Un programa realizado por Raíces de Antioquia y llega a ustedes con el patrocinio de... Siempre con la estrella, Alcaldía de la Estrella. Juan Sebastián Abad Betacur, alcalde. Institución Bernardo Arango Macías, excelencia en la educación. CDA Revitécnica Itagüí, cerca a la estación Itagüí. El mejoramiento del aire y la seguridad vial, nuestro compromiso. Panela La Calandria. 100% jugo de caña y con los mejores procesos productivos. Pídala y consúmala con confianza. Central Mayorista de Antioquia. Principal centro de abastecimiento de alimentos de Medellín y Antioquia. La Mayorista. Somos lo que necesitas. Granos El Reicito. La mejor opción para la alimentación de su familia. En el municipio de La Estrella siempre nos hemos llevado gratas sorpresas cuando lo hemos visitado y esta no podía ser la excepción. Y además de las maravillosas fiestas de Vive el Romeral, también vamos a conocer una institución educativa que celebra 50 años ofreciendo educación de calidad y adicionalmente el certificado que se ha llevado este municipio como el más educado de Colombia. Todo esto lo vamos a disfrutar hoy en Huellas Colombianas, así que bienvenidos a este recorrido por el municipio de La Estrella. El municipio de La Estrella hoy es ejemplo en cuanto a la calidad de su educación, al que se le entregó una certificación especial digna de ser contada por el secretario de Educación. Pues hoy la certificación es un trabajo que se ha venido desarrollando hace seis años. El 26 de agosto de este año ya no llega por parte de la gobernación de Antioquia ese proceso. En Colombia, hacía seis años, no se certificaba el municipio. En Antioquia, hace doce. Quiere decir que certificarse no es fácil. ¿Y eso qué significa para la comunidad? Pues poder nombrar docentes a tiempo, poder nombrar auxiliares y aseadoras y todo el sistema de apoyo educativo a tiempo. En fin, eso nos permite tomar decisiones a nivel institucional para el mejoramiento de la calidad, la cobertura y la permanencia educativa. Hoy somos reconocidos por la UNESCO, hace 15 días nos llega el reconocimiento eh, por el ente más importante a nivel educativo y cultural del mundo y estamos haciendo parte de la red global más grande, somos una ciudad del aprendizaje, Eso converge en varios diálogos y es que los actores del territorio tienen que confabularse, que juntarse y holísticamente pensar en uno solo, así que el proceso cultural y educativo pues va a estar enmarcado en cada espacio del territorio, instituciones educativas, centros culturales, en cada barrio, en cada, en cada vereda, y le hemos apostado muy, muy duro con el gobierno de la gente, con nuestro alcalde Juan Sebastián, a que la ciudadanía cultural se potencie, se potencialice y podamos ver un siderense para el mundo, un ciderense que brille en esta ciudad imparable. De la institución educativa Bernardo Arano Macías, a mucho honor, a mucho orgullo. vive el romeral es sinónimo de fiestas y en esta ocasión en el municipio de la estrella estas fiestas estuvieron de lujo y tuvieron un cierre maravilloso con el festival de la trova y el humor bueno tuvimos en el municipio de la estrella unas maravillosas fiestas vive el romeral 2022 una fiesta de luces y colores que convocó a las diferentes personas no solamente del municipio sino fuera de él a todos nuestros invitados a los niños jóvenes adultos adultos mayores en diferentes propuestas Artísticas, culturales, recreativas, deportivas, académicas. Tuvimos una propuesta que lo que permitió fue congregar a la familia siderense en pro de diferentes ritmos y gustos. Tuvimos desde la trova, estuvimos con todos los géneros bailables, géneros urbanos, géneros que han permitido que cada uno de los componentes o de las personas que hacen parte del territorio disfruten de una programación. Vive el Romeral es sinónimo de fiesta y este año el municipio de La Estrella nos mostró no solo sus actividades artísticas, también nos invitó a compartir con emprendimientos y talentos locales. Vive el Romeral precisamente lo que hace es un tributo a nuestra reserva ecológica El Romeral. Desde el momento en que se instauraron las fiestas acá en el municipio para celebrar no solamente la identidad, la memoria o todos los digamos referentes históricos del municipio, se ha entendido que una de las importancias es entender que esa, esa reserva ecológica, que ese pulmón verde y todas las diferentes, digamos, alternativas y estrategias que viene trabajando la administración actual, convergen para que el municipio de La Estrella celebre el territorio y obviamente celebre toda esa riqueza ambiental que tenemos. El Festival Metropolitano de la Trova y el Humor es ya toda una institución para el municipio de La Estrella y el de este año cerró con broche de oro las fiestas tradicionales Vive el Romeral, con la actuación de Yo me llamo Arely Senao, Los Milindrinos, el Grupo La Escena, el humorista Puntilla, Los Tupamaros, Amén, de seis repentistas reyes de gran calidad. En las diversas propuestas que se han tenido en la programación que tiene Vive Romeral, hemos empezado a incluir ya en diferentes años el Festival de la Troja, no solamente como uno de los rasgos distintivos de nuestra cultura sino también que ha sido un, un momento de encuentro a través de la jocosidad, pero también de disfrutar esas competencias alrededor del repentismo y de lo que son nuestros valores tradicionales en el territorio. Fue maravilloso encontrar en esta propuesta 2022 de nuestras fiestas un festival de la trova que convocó a los adultos, a la familia siderense en pro de una tradición tan maravillosa como ese repentismo llevado a través de los diferentes versos que cada uno de los exponentes pudo tener acá en el territorio. De verdad que es maravilloso encontrar en esta muestra desde la cultura, desde la tradición antioqueña que tuvimos en la estrella, un maravilloso espacio para todas las personas.